Hashimemasté, Gavides. <risa> Bienvenidos a lo que sería un video remake, un video especial para mí, que sería el tag de Muse. Este video originalmente salió el 18 de octubre del año 2020, ya dos años después de ese video, casi dos años, llegamos casi a tiempo. Pero es que tuve una idea, una idea, no, una duda existencial, y es que, ¿cómo quedó ese video después de todo? Lo volví a ver y además de que se escuchaba. Muy bajo, muy flojo en temas de audio, ahora con un micrófono nuevo, pero sin saberlo configurar exactamente. Puedo hacerlo de nuevo a ese tag, ya que hay muchas cosas que cambiaron. Dos años con la franquicia me hicieron todo un culto. Así que, comen Así que comencemos con este tag de Muse, lo que sería para todos. Todos. ¿Por qué digo que sería para todos? Quédate un poquito más. ¿Por qué digo que sería para todos? Es muy sencillo y es que a mí me gustaría que ustedes hagan su propia versión de este tag. Es verdad que no somos muchos creadores de contenido de Love Live, pero si vos querés empezar, vos tenés muchas ganas, tenés mucho valor para hacer esto, te invito a que hagas este video, a que hagas este tag. Yo te dejo todas las preguntas, las consignas en la descripción para que vos lo puedas copiar, hacer en un blog de notas o escrito o como vos quieras y lo vas leyendo tranquilamente. No hace falta tener una superproducción. ¿Vos haces lo tuyo? Con lo que tengas La mejor forma de pesar Es con mucho GAMBA rubi! <ríe> Con mucho esfuerzo Da lo mejor de ti GAMBA Ruby. Asimismo, si no quieres hacer un video Y querés, no sé, hacer un posteo En Twitter, Facebook, Instagram También lo podés hacer Puedes poner una imagen del live, Poner las respuestas abajo directamente O hacer una imagen con las preguntas Y las respuestas, ahí mismo Total, ustedes son libres de hacerlo Ya que yo hice este, este, este tag a pulso, asimismo hice el de Aqua, hice el de Nishigazaki. y el de Heriera va a costar un poquito porque va a tardar bastante... Bueno, no falta mucho para que termine la segunda temporada de Heriera, así que ya se puede ir armando. Empecemos con el tag de Muse, que esta vez lo hice más sencillo para que el Gaby Editor no me putee. Integrante sí, favorita. Integrante favorita, sí, una voz en voz. sería más fácil así que poner una placa... Perdón, lo quise hacer lo más sencillo posible, poco, como para no estresarme después Porque conociéndome, me voy a enojar conmigo mismo, decir Oh no, ¿por qué hice estas cosas así? Empecemos bien Mi personaje favorito de Aqua... Empezamos mal Mi personaje favorito de Muse no es Sumi, Por mucho que lo, lo quieran pensar, no es Sumi, es Honoka Kousaka ¿No te la esperabas, eh Esperen, antes de seguir quisiera mostrarles al patrocinador de este canal Nadie ¡Siempre lo quise hacer! Antes de seguir, me gustaría decirles que los que quieren hacerlo también en los comentarios lo pueden hacer, yo lo quiero leer y si alguien lo hace en, en YouTube o en Facebook o Instagram, me lo pasen a mí en el Discord como para ir conociendo la opinión de los demás, me gustaría saber realmente la opinión de los demás Sigamos. Ah, y traten de no repetir, estaría bueno que sean variantes lo que vayan a decir para que sea más complicado hacerlo Esa es la única regla, no repetir. O en la medida de lo posible, que no se repita ¿Canción favorita? Aisteru Bansai ¿Canción que te llena de alegría? Wonderful RUSH O sea, Dan Dan Kokoro Dan Dan Atsuku Escucho ese, es algo... Tengo una energía... El Hakai La energía de, la energía de destrucción ¿Canción que te ponga triste? Boku wa Hitotsu no Hikari O sea, cada vez que lo escucho, pese a que no sea la versión en, en el live... Me lastima, me quema Opening favorito Bokurawa y Manonakade ¿Vieron que dije que no vale repetir? Bueno, esta es mi canción favorita realmente Mi segunda favorita es Ice Pero mi canción favorita de todo Mew sería Bokurawa y Manonakade Edil favorito Mo Subtop Canción solista favorita hmm, Nikopuri, Nikoniko, Nikopuri, Nikoniko Subunidad favorita Vivides Canción favorita de Lily White mm, Shoujo... -shou, Shunjo -shou Romantic... Shunjo Romantic, me cuesta pronunciarlo Genial Album favorito de Lily White eh, Ahí está escrito que Binetsu cara Mystery, ¿Puede ser? Gracias <risa> Canción favorita de Printemps Sweet and Sweet Holiday Album favorito de Printemps El álbum sería Wow Wow Powerful Day, ¿Puede ser? Esa canción y Nets... Eh, no, next Orion también, o sea, esas dos canciones me gustan mucho Y ese álbum está bonito Canción favorita de bibi Physic Fire Álbum Album favorito El álbum, bueno, sería Diamond Princess no Yutsu? Single Mi favorito, favorito. <ríe> Mi single favorito sin ninguna duda Snow Halation Todo que... no, no lo voy a hacer No te voy a lastimar los oídos Canción favorita de la película Sunny day song, sunny day song. Obvio, canción favorita de Arais. y no tiene muchos, así que Private Wars me gusta bastante. Episodio eh, favorito. Episodio favorito sería el episodio 10 de la temporada 1, que sería Sin formalidades. Álbum favorito. Álbum favorito. Ah, es eh, eh, como que sí, pero no, o sea, mi álbum favorito es un álbum recopilatorio, sería el Muse Best Album Best Live Collection, el 1, pero no cuenta o no vale, así que a mí me gustaría tener, me gustaría tener bastante, sería este, Bokurawa y Manonakade. Ah, no valía repetir, bueno, lo que empezó todo, el que empezó todo esto, que sería Bokura no Live, Kimito no Live, Borarara. Sí, la verdad es que me gustaría tener ese CD porque es como el que lo empezó todo Todo esto Love Live es gracias a ese álbum y es como que... Lo necesitamos, todos los Love Live lo necesitan Es un culto Es una reliquia Ya me emocioné ¡ZUUUUUUUUUUUUUUUUU! Escupí todo Tueto, trío, favorito No, no, yo no veo, gente. Musical, pelotudo Ah, musical Ah, entonces... Stardust. ¿No? ¿Malísimo el chiste? Sí. No, no me gusta el chiste. No me gusta. ¿Sip sí, favorito? Maquinico. Me gusta bastante esa química. Esa sundere y esa loca. Es como que tienen una chispa y... no sé, pero tiene algo que me gusta. Además, prácticamente es canónico, como Rimpana, pero Rimpana sí es canónico. Lo dice en el manga. Momento triste en vivo. Acá sí o sí tengo que repetir... Lo que sería el, la música que me pone triste. Obviamente, el Boku Tachiwa Hitotsu no Hikari. Es un tema en el. Obviamente, en la versión del último live. Del último Love Live. El sexto creo que fue el Final Love Live. Eh, no me mientas. Si yo digo que me hace llorar. A mí me hace llorar eso. Que a mí no me hacen llorar películas. O sea, es muy jodido hacerme llorar a mí. Con cosas audiovisuales. Después soy un maricón. Total. Entonces soy muy sensible. Me enamoro muy rápido y me rompen el corazón. Prácticamente al instante. Eso no lo tendría que decir. Quedo como un mujeriego. Ah, yo tengo mucho amor para dar. <risa> no hay forma de arreglar eso, ¿verdad? Pero es que sí. A mí no me mientas. A vos también te hace llorar. Y si lo volvés a ver ahora, después de este video. No, no me cierres el video, ¿eh? Tenés que terminarlo de ver. Si lo ves después de este video, te vas a dar cuenta de que te hace llorar también. Y no me mientas. No me mientas. No me mientas a la gente. no <risa> Me emocioné, ¿verdad? Momento feliz en vivo. Momento feliz en vivo, por supuesto. La vuelta de Muse. Su vuelta directamente en el Love Life Fest. Realmente no me acuerdo cómo fueron esas palabras directas que dije en el video de lo que fue la experiencia. Pero sin duda, si lo vuelvo a ver, que lo volví a ver. no hace poco, hace unos meses, este, cuando ya estaba bajoneado otra vez. Más o menos por. mayo puede ser o. Mayo, marzo? No sé cuándo fue exactamente que me sentía mal y quería ver otra vez ese live y lo volví a ver y sentí lo mismo, sentí esa ese calorcito que me dio o sea, me estaba muriendo, capaz que en el cine hacía calor, no me acuerdo ya lo que fue exactamente esa temperatura pero sí, es un momento bastante feliz, es un momento muy contento es verdad que hay muchos otros momentos pero su vuelta es una obra de arte Mercancía de Muse no me dejas descansar. Mercancía, mercancía de muse. Bueno. Primero que nada, el póster. El póster que está directamente ahí, que se técnicamente eh, no, no, no se ve, no, no, no. lo puedes llegar a ver desde el reflejo este, no? No, no se ve. Técnicamente estaría de este lado? No, más para allá. Bueno. En fin. Este póster que está acá, ahora mismo, lo tengo ahí. Tengo más póster, de hecho, pero nunca los pegué. Tengo algo que no es oficial, obviamente, que sería. Ahí va. Este cuadro, que está, siempre está ahí atrás, pero lastimosamente como ahora puse las cajas acá, porque no sé, me gustaron ponerlas ahí, ya no están atrás. Antes estaban atrás, pero es pobrecita. ¡Ay, por Dios, Gaby! Limpia esto! Qué vergüenza, no, no. Está muy descuidado. Para el próximo evento se los tengo que regalar a alguien, al, al que me caiga mejor. En el, la, la Junta de Block Yo no las cuido. O sea, son mi tesoro y no las. Mi remera es negra. ¡Demonios! mira cómo, cómo me quedó! ¡No! ¡La remera! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Bueno, no importa Esto es lo que sería la miniatura del, del video Bueno, algo así, con este, con este cuadro Bueno, esta es la miniatura del video, este es el cuadro que tengo No es oficial, pero es algo que quería hacer Los gallapones, creo que se le dicen así Que son... No los voy a enfocar porque para enfocarlos Tengo que estar como 15 minutos parado así Que sería Umi con su cara característica Cara característica, ¿entendés? Es buenísimo Se enfocó no sé cómo Tengo también al de Erin y el de Maki. Solamente tengo tres, no pude conseguir más, lastimosamente. Ay, ay, ay, iba queriendo, iba queriendo, iba queriendo. No, no quiso. Y después tengo este que sería mi tesoro más preciado. Te tengo que querer mucho para darte esto. No, lo voy, no se lo voy a regalar a nadie, en mi puta vida. Sería a mi bebé. Si yo tengo un bebé, se lo voy a regalar. Y si lo tira, lo mato, lo tiro al río. No, <ríe> violento. Hashtag chiste negro. Honoka. De Snow Halation Tac, tac, tac, tac, su cabeza <ríe> No sé, es mi tema, mi single favorito Con mi personaje favorito Es como que wow Es verdad, había una Umi también Una Umi, no, un, una eli también, estaba justamente Pero solamente me alcanzaba para una Y me lo compré, estamos hablando de antes de la pandemia 2019, 2018, 2019, más o menos Así que, ¿qué más? Ah, claro, ¿cómo se me va a olvidar? ¡Umi también mercancía original desde Japón, tienda mía me lo trajo hasta acá Tiene también un polvo de la revista que lo parió. Increíble, tengo que cuidar más esta cosa Es que yo quiero tener... Mmm, como vidrio, viste, como para que, que estén bien Es de Stardust, justamente una de mis canciones favoritas También algo que nunca mencioné o que nunca lo mostré porque no, no, no tengo la maquinaria como para mostrarlo El First Fan Book de Muse de Guraibu, Bueno, lo voy a mostrar así por, por encima, así lo pueden ver un poquito Nada más que tiene las firmas por adentro, obviamente no firmas originales, son, son firmas de, de impresión, pero sí Más o menos para que se vea un poquito Tiene mucha, mucho, mucho Echi Mucho Echi, a ver, bo, bo, página, bueno, a ver, página al azar eh, no sé, esta ah, ahí está Kotori con, con, pose, con pose rara, es como que, eh, para chavón, para, para un poquito Sigamos Acá no vale repetir Seiyu Claro, sin repetir Empecemos, empecemos Seiyu sí. más bonita La más bonita eh... O sea, la más bonita No sé No, no creo poder elegir Ni morí, novio Ahora tiene un bebé Qué amor Qué amor Ay, Dios Cómo crece, ¿no? Es como que pasa el tiempo para ellas Pasa el tiempo mucho más para nosotros Es como que, wow Es demasiado Seiyu con la mejor voz La Seiyu de Ellie, claro O sea, cómo es Yoshino Nanjo, Nanjo, Nanjo, Tiene una voz... ¡guau! ¡Qué locura tu voz, hermana! La mejor voz de... Sí, yo con la que tendrías una cita Acá... Tengo que decir... Es una fantasía loca, no sé por qué, pero... Yo me la imagino a Aya Uchida A Uchi Con un vestido... Con un vestido, no sé... Gris, vestido gris Y decir... ¡Piun, piun! <ríe> no sé, con ella me gustaría salir de una cita Es como que de la mano y todo eso ¡Eh! El gato vino! Seyuko, ¿la querías a un karaoke? Eh, bueno, yo creo que Pile. Yo creo que Pile porque además de un karaoke, yo tengo entendido que, bueno, acá en Argentina no sé si hay karaoke, creo que no. Creo que en los karaokes de Japón te dan cerveza, puedes cantar y con Pile, que tiene una voz muy linda, además de que chupa birra como si no hubiese un mañana, sería muy divertido ir a un karaoke con ella. Ay, Dios, cómo me gusta complicarme la vida, ¿eh? Gracias, Gaby, editor del futuro. Este, Me siento un loco hablando solo. Bueno, es una locura sana, quiero pensar. Seiyu, con la cual te casarías. Emitsun. Emitsun. Eminita, directamente. Emitsun tiene... No sé por qué, pero yo siento que puede ser una buena... juzbanda. <risa> puede ser una buena esposa. No sé por qué, pero hay algo que me dice. Hay, hay, hay algo en mi interior que me dice que ella te puede esperar ahí en la puerta, tipo... ¿Cómo era eso lo de... ¿Querés... La cena está lista, querés comer, un baño, o... o algo así, no sé. No sé, pero me lo imagino así como una buena Okasan. No sé por qué, pero yo creo que me casaría con Ennitsun. Y acá finalizamos lo que sería el tag, de Muse. Acordate que estaría encantado de que lo hagan ustedes si no se animan a hacerlo en video, en publicación o en algo, pueden hacerlo directamente en la descripción, pueden copiar las preguntas, las consignas y lo hacen. Así que nos vemos. Les agradezco bastante, muchísimo este este rato que pasaron conmigo, me gustó bastante hacerlo. Fue complicado, pero bueno, nos vemos la semana que viene con agua, agua de eso que ese sí me va a costar la santa vida.